Hello chicos, mi calcetín. Estamos caminando por acá, buscando un lugar para comer. Y miren con quién estoy. Nos parecemos ahora con el cabello largo. Bueno, estoy con Solecito, obviamente la conocen. Sí. Todos querían vernos en un video ya. O sea, cuando dije que estaba en México, todos están así de que. ¿Dónde está Solecito? ¿Dónde está tu video con Solecito? Ustedes saben, si son fans de Solecito, saben que a ella le encantan los tacos de tripa. O sea, casi casi vino a vivir a México por los tacos de tripa, ¿verdad? Encantado. todos los visitantes llevo ahí taco de tripa para probar Y yo la verdad nunca he probado tacos de tripa porque a mí no me gustan mucho la comida, o sea, carne así Ajá. Decidí probarlo hoy con Sol porque ella conoce los mejores tacos aquí ¿Pero comes tripas? O sea, no ¿Intestinos? No, no Por como? eso, por eso nunca lo he probado ¿En Corea tampoco? No ah, Por eso Ahora O sea, me gusta la carne pero no me gusta nada de eso Nada de intestino, Ajá. algo así ¿Cómo? ¿Cómo? No, no como kuchang, no lo como. Porque en Corea también se consume muchos tripas. Pero yo no. Asado. Yo no. En Corea tampoco no había probado. ¿No? Lo probé, pero no me gustó. Okay. Por eso vamos a probar los tacos de tripa que le gusta sol. Me va a llevar a un restaurante que le gusta, ¿sí? Es un puesto. Es un restaurante nuevo que no, no está cerquita de mi casa. Vamos a ir. ¡Qué emoción! Pero ya tengo mucha hambre. Así que Muchísimo. creo que así me va a gustar. No sé, vamos a ver. ¡Ya llegamos! Hola. Hola. Prueba uno de tripa Yo quiero pastor Y campechano Voy a pedir dos de tripa Y uno de campechano okay. Hola Hola Quiero dos tacos de tripa Y uno de campechano, por favor campechano y uno de tripa Do, Dos de tripa Y un campechano Para mí sería uno de tripa Y dos de pastor, por favor Sí, con todo, por favor. Papalote. Papalote, Papalo, ¿verdad? papalote. Papalote. Para, hay que, ¿puedo quitar hojas, ¿Sí? hay que quitar hojas y con taquitos, Yo sé que es como tipo una hierba, tiene unos es Y este. este. Está muy durado, pero no se combina. <risa> tiene aroma fuerte, ¿no? Oh, wow. Qué bien, ¿qué? Bien dorado. Ah, ¿De la emocionada. <risa> Preparando sus taquitos. Uh. Bon provecho Aprovecho. Aprovecho. Qué rico se ve. Esto es rico. Esto es tripa. Por fin vamos a probar tacos de tripa. Prueba un poquito de tripa. Nada más. ¿Me ¿No está mal? Parece tocino. A tocino. ¿Tú qué le pones? Yo, pico de gallo y guacamole. frío, Está rico, ¿verdad? ¿Está rico? Sí. <risa> que no me acostumbro a la textura. Ah, como está poco chiclosa y poquito crujiente, ¿no? Está rica? Muy bien. <risa> me gusta el sabor, pero no me gusta la textura. Okay. Por eso nunca me podía comer allá en Corea. Uh -huh. También, como se llama? Pechan, Gupchan. Mm. Pero me gusta porque está más cocido más doradito. Tan menos como. Porque en Corea lo comen así, como súper suave. Ajá. No me gusta eso. ¿Pero eso? ¡Provecho! Me está haciendo mucho ruido. Está riquísimo. Es su favorito. Me hace mucho ruido. ¿Con esos tacos vamos a acabar de comer no no chicos hace muchísimo ruido por aquí pero yo comí un taco de tripa que la verdad no fue mi favorito y se los digo es que no me gusta la textura textura textura de la tripa o sea no sé cómo explicarlo no me gusta o sea me gustó las partes que eran como muy muy cocinadas muy como doraditos porque parecía muchísimo a tocino pero las partes que eran como grasosa nada más no puedo como que no me gusta pero vamos a ir a otros puestitos para que prueba allí unas flautas bañadas el flautas sí los he probado en México siempre después de la escuela me comía flautas en la escuela vamos a ir hoy hoy según esto íbamos a solo bloguear yo probando tacos de tripa pero hacía muchísimo ruido y casi casi no podíamos sacar ni la cámara así que hoy va a ser hoy y yo así caminando en la ciudad con mi camarada. Eh, hoy va a ser un video nada más comiendo, sí. van a verme comer, finalmente con la sol. Siempre hacemos buen videos comiendo mucho, ¿verdad? Sí. También no. en Corea. Somos comelonas. Eso sí. sí Hola. ¿Qué señorita? ¿No tomamos carne? Llevamos tarde. Sí, llevamos tarde. carne ¿Lo probamos? Vale en sí. sí. por favor. Siempre se lo acaban súper fácil. Sí. para la siguiente, ¿a qué hora llegamos para que podamos? A las 10. a las Dale, pues. ¿A ti qué salsa te gusta? Yo siempre le pido que me da dos salsas. Ah, mitad ¿sí? mitad. Una una mitad mitad? Para una roja. Y para mí, mitad, y mitad por favor. Gracias. Gracias. Uh, ¡Gracias! ¡Gracias! No sé, ¿te acuerdas? Hice un video en Corea uh -huh. haciendo flautas con mi mamá cocine, oh. trata de cocinar con ingredientes coreanos sí, y no me salió Hay cucharitas para romper flautas porque está bañada y está un poco caliente La tía Sol Así cortamos manita. Yo siempre después de la escuela, esto era lo único que comía. ¿Sí? Era no, no, no, mi, favorita, no, no, no, mi cosa favorita, pero con pollo. Hoy <risa> bueno, no hay pollo, pero. Es que en Corea no teníamos este queso. ¿Sí? Ni, ni la salsa. ¿Sí? Creyeron que íbamos a acabar de comer <risa> para nada. Tercera ronda. Tercera ronda. Tenemos este pastelito con crema uh -huh. de Ay, mil hojas. Qué rico. Ah, un sorbete de vainilla. Se me hace más helado. Cuando estábamos comiendo las flautas, no me pude acabar la mía porque hubo un pelito adentro. Me sorprendió entonces no me lo acabé pero ahora me encontré un, un, un papelito aquí cada <risa> me lo de como suerte. es de suerte provecho <risa> wow qué rico <risa> Y su changuen, No, qué buena recomendación. ¿Se ¿Sí le gustó? Está Increíble. La verdad, sí está bueno. Yo sí. bueno, cuando recomiendo es porque ya lo he probado y está de. Está bravo. delicioso. Muchas okay. gracias. muchas gracias, que sigan Gracias. Yo creí que esto era popote. Cuéntanos sobre tu vida sin G-Moon aquí en México. ¿Puedo llorar? ¡Claro que no! ¡Está súper feliz aquí! Y mi boca está soniendo y nada más ojos así, intentando llorar. Pero Ella no actúa. No sale mil lágrimas. ¡Mándame no, la verdad es que nosotras nos conocimos allá en Corea cuando. Nos conocimos por primera vez cuando Hispania llegó a Corea y luego se tuvo que regresar a México. Entonces nos conocimos para la despedida de España que fue en un invierno. Ya hace dos años. Sí, dos años más o menos. El día que nos conocimos nos llevamos bien, ¿verdad? Sí. Y luego. Nos empezamos a ver mucho más para comer tacos y así Y empezamos a hacer muchos videos juntas Pero... Y todos los días platicábamos con Ji Hablaba más con Sol que con mi novio Te lo juro ¿Ya te levantaste? ¿Qué vas a comer? Sí, sí. <risa> ¿No? Odio trabajar aquí Porque yo estaba trabajando en una empresa coreana Y luego me acuerdo que Sol me decía que estaba muy infeliz allá uh -huh, sí. Trabajando Bueno, las dos estamos miserables trabajando allá estamos muy tristes y luego de la nada de la nada llega y me dice sí creo que voy a ir a México no me dejes sola siempre se levanta ¿verdad? Me siempre sí es que siempre cada vez que me hago muy amigos con alguien me dejan se van tú no te dejé pero se fue a México y la vi mucho más feliz allá aquí mm. así que estuve más tranquila sí bueno me encanta vivir aquí en México o sea me siento más tranquila y más feliz o sea no tiene ¿Qué es lo que más te gusta de acá que no tiene ningún presión social mm. Eso... yo también yo también lo estoy sintiendo mucho no yo lo sabía cuando vivía aquí y ya cuando me fui a Corea a vivir y regresé ahorita. Siento la diferencia. Ajá, sí. Me gusta vestirme como quiero vestirme y no estar pensando demasiado en lo que otras personas van a decir de mí. Uh -huh. sí. Pero o sea, en Corea me visto como quiera. Nada más que hay una preocupación. Sí. Uh -huh. También creo que es muy grande para sol porque su perro puede vivir aquí sí. felizmente. Mi perro Haru, Haru también está bien emocionada, rodear todos los lugares y corre muchísimo y ladra. O sea, para a comunicar, porque en Corea si sí ladra un perrito, o sea todos dicen que como, ah, ¿por qué ladra un perrito así? Pero aquí en México ¿Tú porque qué hablas, güey? Sí, así es. Sí, aquí, pero todos dicen que como, ah, están platicando con sus amiguitos. Pues sí. Porque no es... Algo de agresivo, o sea que está expresando como que su emoción Pero Le había dicho a Sol que cuando vine a México, siento que estoy viviendo dos vidas diferentes uh -huh. Uno aquí en México y uno allá en Corea uh -huh. Siento que soy una persona diferente cuando estoy hablando en español con mis amigos mexicanos uh -huh. Que cuando estoy allá en Corea uh -huh. ¿Tú me notas diferente? Sí, ¿Sí? Tú ves más como, o así sea, <ríe> ¿Qué es eso? Soy chi <ríe> <Así>. <ríe> ¿Qué es <eso? ríe> Como que... No sé cómo explico, pero... ¿Es que... algo bueno? Sí, bueno, algo bueno, claro. Aquí estoy en México, soy G y qué... ¿Qué pedo, güey? Eso no suena bueno, parece que soy muy... No, no, no, no, no. Es como que te ves muy como tú. Ah, que parece que ya me encontré a mí misma aquí. Ajá. Me siento más como yo. Te ves más feliz y te ves más natural. Como más que. natural, mm. eso sí lo he escuchado. Sí es cierto. Me siento cómoda aquí, siendo yo mismo. Y todavía no puedo creer que está en México. Mm. Pero me encanta disfrutar México con G. O sea, hacemos ejercicio juntos. Ejército. ¿Ejercicio? Hicimos ejercicio <risa> dos veces, pero bueno. <risa> No me gusta de suyo dices? y no le gusta de mío, es que ella hace yoga y yo hago ejercicio como entrenamiento funcional y no le gustó porque se cansó mucho y a mí no me gusta la yoga porque me <risa> desespera, después de esto vamos a seguir comiendo así que aquí no se acaba el video, pero también Sol va a estar haciendo otro video luego, así que vayan a su canal a ver su video, no sé cuándo lo suba y yo no sé cuándo, yo voy a subir la mía, mira la Sol, la youtuber. Vamos a ir a comer unos elotes. He querido comer unos elotes y esquites desde años en Corea y ya empezó a llover. ¡Está lloviendo! Hace, hace frío. ¿Qué vas a comer G? Yo un elote. Elote. Yo voy a comer esquite. Ok. Un esquite y un elote, porfa. Ajá. Sin sal, por favor. Sin sal, con mayonesa, chile, queso. Así, por favor. Vimos si también por favor uy qué rico Te compré esta sudadera porque ya hacía mucho frío y está lloviendo mucho gracias, ¡Qué rico ¿Qué quieres, tú? ay perdón este sí mayonesa queso eh, chile no así nada más con chile uy qué rico pero le echa mucho chile por fa gracias poquititos ay sí, está bien perfecto así está eh, limón sí, por favor no entienden, o sea de que casi quiero llorar de emoción porque les he dicho desde siempre que lo que más extraño de México aparte de los tacos era mi elote. Mm. la estoy preparando su cámara Miren, ya casi me lo acabo. Rico sol. ¿Qué prefieres? ¿Esquite o elote? Ahora más esquite. Lucante comía elote, pero como ahora allí me mancho todo. Por eso prefiero esquite. No, chicos, yo estoy súper feliz ahorita. Solo ahorita dijo que no me había visto tan feliz. Cinco minutos después. <risa> me lo acabé. No creí que me lo iba a acabar porque muero Muero ya, o sea, estoy muy llena. Pero... Ahora ya me dio sueño. Mal de puerco. Pero muy rico. Pues me compré mis paraguas, me compré esta sudadera porque ya estaba haciendo mucho frío y estaba lloviendo y que bueno... Ya salió el ya sol. Ya salió el sol. Y ya dejó de llover, justo cuando lo compramos. Uh. <risa> ¡Ja, ja, desapareciste